La comunidad de judíos es en realidad una de las grandes minorías en España, tomando en consideración la historia que los judíos tienen en España y el fuerte arraigo que hay entre los judíos de la diáspora y España, al mismo tiempo eh, el hecho de que la cantidad sea muy pocos. De hecho, solamente hay 20.000 judíos aproximadamente en la cuenta de todas las comunidades judías de España.